Eh, buenos días, soy Magdaleno García Rojo, enólogo... Eh, ...nos encontramos en Castilla-La Mancha... ...la mayor zona de producción de vinos de España... Eh, ...venimos a presentar el vino Rivera del Río Tempranillo... Eh, ...que se comercializa eh, bajo la denominación... ...Vino de la Tierra de Castilla... ...la variedad Tempranillo es la variedad autóctona de la zona... ...y nos encontramos con un vino... Eh, color rojo cereza de capa media alta con unos aromas frutales propios de la variedad. Es un vino sabroso, suave, bien equilibrado y con taninos muy agradables. La temperatura de consumo recomendable es entre 12 y 15 grados y se aconseja para carnes y asados. Deseo que les guste, buen provecho.